Muy bien y nos vamos con un invitado especial, a esta hora de la mañana en Temprano es más bacano, una persona que tiene mucho talento, así como humildad, se le apareció la oportunidad, se le dio la oportunidad de poder grabar. ...y es precisamente una oportunidad que él no va a desaprovechar... ...yo sé que ustedes ya cuando les hable del nombre... ...algunos ya van a relacionarse con un video que se viralizó a través de las redes sociales... ...y les presento a Juan Gómez directamente desde la ciudad de Cartagena... ...Juan, bienvenido a Temprano es más bacano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, eh, agradecido con Dios por esta oportunidad que me ha dado... ...bueno, para los que todavía no relacionan Juan... Eh, es el chico que fue grabado cantando una canción de Caled Morales eh, en su lugar de trabajo, en el trabajo del oficio de la albañilería. Fue descubierto, este video llegó hasta eh, las manos de Wilfran Castillo, uno de los mejores compositores de nuestro país. Y Wilfran eh, le dijo, quiero a ese muchacho, quiero entrevistarme con ese muchacho porque le voy a dar la oportunidad de que pueda grabar una canción. Así fue que se dieron las cosas. Juan. Sí, sí, así es. Eh. Eh, fue algo que no me lo esperaba, pero pero me ha, me ha hecho muy feliz eh, al saber que, que tengo como maestro al maestro, al maestro Wilfred Castillo. Bueno, ¿qué se siente eh, pasar de una profesión como la albañalería? Eh, a estar en un estudio de grabación, algo que de pronto eh, nadie se lo espera. Eso es un cambio eh, brusco de 360 grados, de pasar de una obra de albañilería, de una obra de construcción, a pasar a un estudio de grabación. ¿Qué significa eso para ti, Juan? No significa, digamos que una oportunidad que, que Dios me ha dado, significa algo maravilloso. La verdad es que no me lo esperaba, pero ahí estoy trabajándole para, para digamos, que avanzar más en la música vallenata. Bueno, empecemos por, de, de, de, por donde tenemos que empezar. Eh, cuéntenos, háblenos un poquitico de la vida de Juan Gómez, dónde nació, eh, cuándo nació, cuántos años tiene. Háblenos un poquitico de eso, Juan, para las personas que de pronto eh, no saben la historia de este joven cartagenero. Bueno, Juan Gómez es una persona que tiene 23 años, nacida en Cartagena, barrio El Pozón, eh, de 7 años de edad, cantaba en los buses, aquí en el barrio, a la gente, y ha sido mi vida, digamos que, muy, mucha necesidad, pero nunca se me fueron las ganas de, de seguir adelante. De triunfar Bueno eh, sí, correcto Nacido en Cartagena Uno diría, bueno, pero es que en Cartagena les gusta la champeta O les gusta la salsa O les gusta la música tropical Pero bueno, usted eh, mostró sus dotes por la música vallenata ¿Desde cuándo descubrió que usted le gustaba O que tenía afines para cantar música vallenata? Bueno, en sí, comencé cantando ranchera Porque mi padre, que Dios lo tenga en su gloria Este cantaba la ranchera y a lo, a lo primero comencé cantando ranchera, pero digamos que escuché el vallenato y, y ahí comencé a darle el vallenato y me quedé con el vallenato. Se quedó con el vallenato, pero a usted le gusta ese, ese vallenato de la nueva ola, es el que se interpreta ahora, el de Caled Morales. Sí, correcto, sí, me ha gustado mucho Nelson Velázquez, Silvestre pero tiene, le han dicho que tiene en su voz una similitud a la voz de Calet Morales, incluso el estilo, incluso el parecido también, ¿no se lo han dicho, Juan? No, sí, sí me lo han dicho y la verdad es que me siento muy feliz porque digamos que la gente me ha comparado con el rey Calet, pero pienso yo que Calet fue único, es único. Sí. Yo soy Juan y Calet Calet. Así es. Bueno, a Juan se le da la oportunidad, después de tantos ires y venires de la vida, usted nos dice que empezó en los buses eh, cantando, cantaba primero ranchera, luego ahora se quedó con el vallenato. ¿Cómo se ve ahora en estos momentos, Juan? Una vez que se le da la oportunidad, Wilfran, el maestro, lo está puliendo, está cogiendo un, un diamante, por así decirlo, en bruto, lo está puliendo. ¿Y usted, ¿Qué espera de todo esto? ¿Qué espera de todo esto luego de que grabe la canción? Bueno, yo espero que a la gente le guste mucho. Es sencillo. Y, y ser un gran cantautor en la música vallenate. ¿Alguna vez se le había pasado por la cabeza eh, dejar a lo que se dedica, a su oficio, su profesión, por dedicarse a la música? Bueno, este, no. Eh, yo este, digamos que. Cantaba por ahí, pero nunca se me había pasado, digamos, que, que meter Maxi a la música y seguir en la música, sino que, digamos, que la deja a un lado y, y seguir en mi trabajo. Así es. Bueno, eh, Wilfran Castillo ve su video. ¿Cómo, qué, ¿Qué pasa después? ¿Lo contacta? ¿Lo ubica? ¿Usted lo ubica a él? ¿Cómo fue todo? Bueno, este... Me hizo una llamada, pero al momento no pude atenderlo porque no la pudo responder. no tenía el teléfono no no la pude responder este pero él se contactó acá con un amigo mío que se llama Michael y, era, y de ahí comenzamos a hablar y todo eso. Como dice el dicho, lo que es pa' perro no se lo come gato. Usted finalmente él logró es. ubicarlo a usted. Y bueno, ¿qué le dijo? ¿Qué sintió cuando estaba hablando con el maestro Wilfred? Me imagino que usted no se lo creía. Me imagino que estaba nervioso. Eh, que Se le pasaban muchas cosas por la cabeza a Juan en ese momento. Así es, ese. La, verdad me, la verdad es que yo no lo voy a creer que, que un gran maestro como, como Wilfred Castillo estuviera llamándome estuviera hablando con él eso es algo que, que me quedé sin palabras sinceramente era el tercer día de, de haber montado mi video en instagram y no me la creía no me la creía porque en sí no tengo mucha experiencia así en las cosas de las redes Sí, claro, bueno, pero pero se dieron las cosas Bueno, ¿qué le propone a partir de ahí el maestro Wilfran Castillo? ¿Qué le dice? Bueno, quiero que grabemos eh, Vamos a hacer esto, ven acá a Valledupar Quiero que grabes con nosotros ¿Qué le dijo? Bueno, el maestro Wilfran Ya Este Digamos que Me va a grabar mi primer sencillo, gracias a Dios Y digamos que me va a seguir apoyando Van a grabar primero, van a van a grabar inicialmente un sencillo, una canción. Sí. sí, una canción. Bueno, tengo entendido que usted está grabando una canción o que van a grabar una canción al lado de Esmeralda Orozco. Van a, a, a reencauchar la canción Hoja en Blanco. Así es, este, sí, correcto, Hoja en Blanco con, con Esmeralda Orozco. ¿Esa es sí. la canción que van a sacar o esa es otra canción? No, este, esa es una de las canciones. Ah, es una de las canciones. Ok, bueno, entonces ahora háblenos Bueno, listo, se dan las cosas El maestro lo llama, le dice Juan, quiero que grabes, hermano, me gusta tu voz Y es que el maestro Wilfram Tiene también eh, Empleó desde que arrancó este año Una temática de Recorrer el país con un estudio móvil Que él tiene para ir eh, Dándole oportunidad a esos talentos Que hay a veces por ahí natos Y que están escondidos Él lo llama, le dice, bueno, ¿cómo, qué, ¿qué paso sigue? ¿Qué, ¿Qué viene? Ustedes viajan a Valledupar bueno este viene digamos que me dijo que viene muchas cosas y que me va a seguir apoyando y practique más que cuando él tenga alguna digamos que algún concierto me va a invitar para ir presentándome al público y para dándome a conocer más y, y eso. ok bueno están grabando la canción eh, ¿Cómo se ha sentido al lado de un grande? Cuando de pronto usted eh, está grabando, de pronto el maestro le dice: No, es así, venga, es acá, hágalo acá. ¿Cómo se ha sentido? Bueno, digamos que me ha sentido un poco nervioso. Por, es normal, ¿no? Por tener al frente, sí, por tener al frente un, un maestro como el maestro Frank. Es, es, es algo que. que y, y esa es pena que, normal. normal. Es apenas normal, Juan, porque es que usted está acostumbrado a, a, a agarrar con sus manos una pala, eh, un nivel eh, y todo esto que emplean, un martillo, una maceta, todo esto que emplean en la construcción Y de pasar a eso, a tener en sus manos un micrófono, a tener en sus manos una eh, un guión para cantar una canción al lado de un maestro que le está interpretando la guitarra Eso es algo que, que nadie se lo espera y obviamente los nervios se lo invaden a uno, ¿no? Así es, eh, la, la verdad es que uno se queda sin palabras porque eso fue un cambio radical que en sí no me no lo esperaba pero, pero gracias a Dios se están dando las cosas y espero que se sigan dando. Bueno, usted superó sus miedos, eh, ¿cuántas veces ha ido a Valledupar, al estudio? Bueno, este, digamos que ha sido la primera vez que, que, que estuve en Valledupar hacen digamos que, dos semanas por ahí que estuve en Valledupar. Bueno, entonces, eh, tengo enterado, o estoy enterado de que usted sigue trabajando en su oficio de albañilería. ¿Cómo está haciendo entonces para poder viajar a Valledupar, Juan? Bueno, en sí, este, yo además de, digamos que ese día estaba haciendo albañil pero en sí, en sí, este, me dedico a lo que es, es los balcones ese día estaba instalando un balcón en sí estaba instalando dos balcones en un tercer piso, un tercer piso pero como el balcón balcón de vidrio como era empotrado mm. ese día me tocó hacer mezcla y todo eso ah, claro, pero claro. ahora en sí no, no estoy en la bañilería estoy lo que es en vidrio templado mm. puertas en aluminio ventanas en un almacén que se llama Steel Glass que queda en el Prado Claro, claro, claro. Pero bueno, aún así usted sigue eh, dedicado a sus labores. ¿Qué le ha dicho su jefe o la persona que está a cargo de usted? Hombre, hermano, aproveche esta oportunidad, vaya para Valledupar, eh, váyase a Valledupar, grave, no desaproveche esa oportunidad. ¿Qué le han dicho? La verdad es que mi patrón, que se llama John Jairo, esa persona ha sido súper especial conmigo, eh, me ha apoyado mucho. Digamos que cuando le dije que iba para Valladupar fue tremendo, eh. me dijo vaya me ayudó bastante y todavía es la hora y me sigue ayudando y con él estoy muy agradecido por, por todo lo que está haciendo porque me dice que yo tengo que seguir adelante para sacar a mi familia adelante así es bueno Juan, a partir de ese momento en que a usted se le aparece esta oportunidad prácticamente usted como persona ha ido creciendo sus redes sociales han ido aumentando sus seguidores y todo esto esto se ha, se, se ha dado luego del video que usted subió y ha seguido subiendo más canciones. Sí, sí, eh, sí, he subido más canciones y de verdad que la gente me ha apoyado mucho. Eh, estoy muy agradecido con, con toda esa gente que me, que me apoya y espero que me sigan apoyando. Agradecido siempre con ellos, que Dios me los bendiga a todos. Bueno, y a propósito, ¿cómo lo pueden encontrar? ¿Cómo lo pueden buscar en sus redes sociales, Juan? Bueno, me consiguen como Juan. Gómez Oficial. Juan Gómez Oficial. Feliz. En Instagram. En el, en Instagram. Y en Face, eh, Juan Música Bueno. Juan, ¿qué tal si nos, si nos interpreta a Capela una de las canciones de, de Calem Morales? Estoy, yo sé que hay muchas Alex. personas, al igual que yo, estamos ansiosos de escucharle esa esa espectacular voz que usted tiene, Juan. <risa> sé que te alegra saber Que estoy feliz en brazos de otra Y que pude comprender Que tú debías quedarte sola Y que pude comprender Que tú debías quedarte sola Gracias te doy por esos bellos momentos que pasaste conmigo, por dar mi amor y evitar por un instante tus problemas y tu desilusión que el pasado aquel tonto te brindó, te recordaré. Hay toda la vida mujer, a donde estés, recuerda que este hombre una vez tenso su mujer. Y que incondicionalmente te brindó creer, sin importarle que lo malo luego fuera a suceder. Hombre, qué bien. Juan, Juan Gómez, Gómez lo tenemos aquí en exclusiva para Temprano es más bacano, Olímpica Estéreo. Bueno, Juan, eh, Juan estudió, eh, no alcanzó a terminar sus estudios. Cuéntenos. Bueno, digamos que llegué hasta sexto grado. Eh. No pude continuar porque había mucha necesidad en mi casa, entonces ya me tocó, digamos, que trabajar. Ir a trabajar. Ir a claro. trabajar, correcto, porque mi papá se, se enfermó, entonces me tocó a mí, digamos, que por, por ser el mayor de los hombres, trabajar. Así es. Bueno, Juan, eh, cuéntenos un poquitico al respecto... Eh, de su familia, usted nos decía ahorita que pues, eh, infortunadamente su papá falleció, ¿con quién vive Juan? Bueno, yo vivo con mi abuela, mi abuelo con mi niño con mi esposa y con mi tío ¿Qué le dice su familia? ¿Su abuelito? ¿Qué le dice la abuela? ¿Qué le dice la esposa? Mi hijo, mire esta oportunidad mire vaya a bueno, grabar ese disco está, Mi familia está muy contenta feliz este Siempre Están muy felices La verdad es que me desean lo mejor Y me dicen que siga sí, Adelante para que os Ayude y todo eso Para poder eh, eh, Grabar su canción y que ojalá eh, Pueda darse a conocer en toda Colombia Con la música vallenata eh, Usted nos decía que iban a grabar Un sencillo ¿Tiene de pronto usted la fecha para cuando Pueda estar listo este sencillo? No, este todavía no tengo la fecha de cuando va a ser. Pero, ¿Qué han hecho más eh, o menos? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué han hecho en estudio? ¿Qué ¿Hasta ahora qué han hecho en el estudio? Bueno, este hice dos canciones eh, y ya eso fue todo. Hice dos canciones y ahora mismo, este, de allá de cuando vine a Valledupar, hago yo practicando para mejorar mejor, mejorar más. Y avanzando. Para nuevamente cuando regresa a Edupar, digamos que vaya mejor todavía. ¿Qué te dice el maestro, el maestro Wilfran Castillo eh, para el tema de afinación, el tema de entonación? ¿Cómo te dice? ¿Estás bien o hay que mejorar algunas cosas, Juan? Bueno, digamos que interpretar las palabras, ese sería, digamos, lo, lo que tengo que mejorar de afinación, me dice que, que soy muy afinado. Eh y eso es lo que me, me tocaría mejorar un, pro, un, poco, un poco más. Bueno, teniendo en cuenta que Juan nunca ha ido a una escuela de música, nunca ha estudiado música ni nada, todo es empírico, todo fue así pues, eh, talento, talento puro, talento neto. Sí, sí, correcto, este digamos que mi papá cantaba, la abuela y mi papá cantaba, la mamá, y digamos que lo llevo en la sangre, eh, la música Juan, si tuviera usted la oportunidad, una vez todo esto pase, porque sabemos que estamos viviendo momentos difíciles con esto de la, de la pandemia del COVID-19, eh, si tuviese la oportunidad de escoger entre quedarse haciendo lo que usted hace, su trabajo al que se dedica ahora, o meterse de lleno en la música, porque usted sabe que la música es de sacrificio y esto es, hay que guerrearlo. Los artistas, eh, los que han logrado poner su nombre ahí en esa lista de reconocidos en la música vallenata Saben que eh, la música es difícil, no es fácil Y que hay que pasar por muchas situaciones también para poder eh, por lo menos dar a conocer el nombre de uno Y que lo conozcan eh, como tal en el género, dentro del género vallenato La verdad es que si me, pon si me ponen a escoger, escogería la música porque desde niño me ha gustado bastante y no, este, si me toca guerrear, eh, guerrearé porque la música me gusta demasiado. Usted sabe que es difícil, el camino es difícil, eh, toca difícil tocar puertas, ir a las emisoras, eh, tratar de llegar con lo que se hace de gustar para que la gente pueda... Eh, finalmente, pues, pedirlo y que pueda tener presentaciones y que pueda seguir grabando, que una disquera lo pueda llamar y todo eso. No es un trabajo fácil, es difícil. Y, y, y muy a pesar de todo esto, usted preferiría la música, nos está diciendo. Qué bueno, Juan, nos place tenerte aquí. Juan Gómez, para los que van llegando a nuestra sintonía, Juan eh, es un joven cartagenero eh, que sigue luchando por alcanzar sus sueños. Bueno, cuéntenos ahora, ¿quién fue esa persona que lo grabó? Bueno, este, la persona que me grabó se llama Iván, es el señor bueno, lo, que lo grabó, lo estaba... grabó, ¿lo grabó descuidado o usted ya sabía que lo iba a grabar, que usted iba a cantar la canción? Le dijo, mira, voy a grabar, voy a cantar, grábame, grábame, o, o lo hizo desprevenido, usted estaba cantando así y él lo, lo grabó. No, eh, este, Digamos que yo estaba cantando, él escuchó mi voz y subió al tercer piso y me dijo, eh, siga cantando, que tiene una bonita voz. Y lo grabó, me grabó, y entonces su esposa, Iván, se lo manda al maestro Wilfran. Y de ahí comienza todo. La verdad es que estoy muy agradecido con, con Iván, con su familia, porque también me, me han apoyado mucho. Y le doy gracias a Dios por, por haberlos conocido. Juan, eh, además de eso, del apoyo que usted nos habla, que ha tenido por parte de la gente, los seguidores, que ya, porque ya tiene seguidores, usted ha recibido mucho apoyo también de los artistas. He visto en redes que hay artistas que le han enviado mensajes, has tenido la oportunidad de dialogar con varios artistas eh, que te han dado el, el beneplácito, el visto bueno, para que sigas haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, que finalmente es la música. No, sí, es verdad que... Eso es algo que me digamos que me motiva más para seguir en la música. Eh, si me, han, me han escrito Rolando Choa Keiner. Eh, Juan Carlos por ejemplo, ¿qué te dijo Keiner, hermano del desaparecido Calen Morales? Me dijo que tenía una bonita voz y que, y que siguiera dándole, que, que lo hacía muy bien. ¿Qué otros artistas te, te, te han te han contactado, te han escrito, te han dicho, te han dado el, la manito arriba, te han dicho bacano, muchacho, hágale para adelante? Eh, Alex, Alex Martínez, nació, sí, Alex me ha, me ha ayudado bastante, Alex también, eh, siempre está en contacto conmigo, maestro wilfred también. Y me dicen que le siga dando que que en mi voz la tiene que escuchar el mundo entero. Bueno, ojalá que así sea. Juan, vamos con otra canción de Calet ahí a capela, de sus favoritas. Correcto. Y me cansé de los mismos errores, de tus excusas y falsas promesas, de tus mentiras que sin darte cuenta te vieron alejando de mí. Tu mundo muy diferente al mío y por esa diferencia esto se debía acabar. Yo te di todo de mí, pero qué va, tú no sabes de eso. Tú solo pensabas en estar al la moda y que no hablara mal de ti. Pero y tú, títeres, se ha cansado Demasiado tarde, pero nunca para comenzar. Regálame un abrazo como un recuerdo antes de marcharte lejos de mi vida con el alma en pedazos. Bueno, eh, pero usted aparte aparte de canciones de Calé, usted también nos habló ahorita que interpreta canciones de, de Nelson Velázquez. ¿Cómo sería una sí, canción en la voz de Juan Gómez, de Nelson Velázquez? Sabemos que es una voz eh, que va arriba bastante. Queremos escucharlo. A ver, cántenos un poquito de algo de los inquietos de Nelson Velázquez. El al conocerte alterados todos mis sentidos, siento de nuevo un palpitar que despierta nuevamente los suspiros y los deseos de comenzar el gran romance. Con la bella dama que ha venido a darme Su ganas de amar siempre al mirarle Suelo de su tierno tallaje Su labios besar en un paisaje deshojado Lleno de ilusión y pétalo rosado lloviznando sobre los dos te daré mi vida, te daré mi alma, hasta donde alcance, te daré mis ansias. Te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma, serás mi adorada. Juan Gómez, aquí invitado especial en temprano, es más bacano. Juan, eh, ya comienzan a llamarlo también de los medios para entrevistarlo. ¿Qué? Sí, sí. La verdad es que ha tenido muchas entrevistas con Telemedellín, Caracol, Bien. Canal 1 y todo eso. Excelente. Es decir, ya usted, ya como figura pública, ya usted está dado a conocer, ya en redes, en medios. Ahora falta es que finalmente cuando se grabe la canción... De esa misma manera también usted pueda recibir el apoyo de todas esas personas que lo han estado eh, felicitando, que le han estado llamando, que le han estado... Mire, venga Juan, necesito una entrevistica con usted, una notica hermano, venga y todo esto en las emisoras y en los canales de televisión. Juan, nos place haberle tenido en esta bonita mañana de temprano, es más bacano. Le deseamos, le auguramos los mejores los mejores éxitos en esta nueva etapa de su vida que usted emprende. Sabemos que es una nueva etapa porque no es fácil eh, estar eh, haciendo un oficio muy diferente a lo que a uno realmente le apasiona. Usted está haciendo lo que hace porque eso le daba para subsistir para usted y su familia, pero a usted le apasiona es la música, Juan. Así es, la verdad es que muy agradecido con ustedes por esta invitación que me han hecho, eh, que mi Dios los bendiga y, y los guarde Aquí vamos a estar esperando ese trabajo, ese sencillo, cuando salga, vamos a ser los primeros en, en darle promoción, sin duda, a ese trabajo de Juan Gómez. Nos gusta apoyar el talento y sabemos que usted tiene mucha madera, tiene mucho talento, hay que seguir explotando ese talento y Juan, hágale porque para antes para allá y de seguro que vamos a poder... Eh, en un tiempo, de aquí a unos dos, tres años, vamos a poder eh, hablar de Juan Gómez como un gran artista de esta nueva, eh, de este nuevo género musical eh, en estos tiempos, Juan. Bueno, este, gracias a toda esa gente que me apoya, eh, gracias por todo, gracias a ustedes, gracias a la gente de Montería. Gracias a esa gente de Córdoba, que también me han apoyado bastante. Y agradecido siempre con ustedes y espero que me sigan apoyando. Así es. Vamos a recordar rápidamente eh, las redes, Juan, para que lo sigan. Para que la gente lo siga. Bueno. Más y más cada día. Me, eh, me consiguen como Juan. Oficial en el Instagram. Juan. Oficial. Correcto. Y en las otras redes, en Facebook, por ejemplo. En Facebook aparezco como Juan Música. Juan Música. Bueno, Juan Juan Gómez eh, nos place haberlo tenido en esta mañana. Esperemos que no sea la, la, la primera ni la última vez. Ojalá que cuando ya usted grabe ese trabajo podamos otra vez entrevistarlo. Y ojalá que cuando eso sea, ya sean otras condiciones. Ojalá que sea de manera presencial aquí en cabina, en Montería. Porque créame que... Su música, eh, su voz gusta y esperemos que de igual manera una vez grave su trabajo, su música siga gustando también. Juan, gracias. Un abrazo desde la distancia y que Dios te siga bendiciendo con ese talento enorme. Y para adelante hermano, para adelante. No desfallezca nunca. Adelante. Ya como le dije ahorita, es difícil El camino es difícil, es complicado No es fácil, las personas que ya llevan años En esto de la música saben que no es fácil Pero de seguro tú tienes lo más importante Que es el talento que Dios te dio La voz que Dios te dio Y una cosa muy importante Juan Que le has caído muy bien a la gente Le has caído en gracia a la gente La gente te está apoyando y eso es lo más importante Cuando uno es querido por la gente Puede así. alcanzar cosas que uno menos imagina Así es, así es este... Sí, por ese, por ese lado me siento agradecido con la gente porque en sí, en sí es verdad que me han apoyado y están al pendiente, digamos, que todos los videos que subo. Y ya digamos que ya hay 43, en 43 mil seguidores. ¿Cuántos seguidores tenía antes Instagram? de todo esto? ¿Cuántos tenía antes de todo esto? No, yo no tenía Instagram. No tenía ni Instagram, no. vea. Ni Instagram, ni Facebook, nada de eso. O sea, más o menos, ¿en ya cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva que abrió el Instagram y ya tiene 43 mil seguidores? Ya cumplió un mes de tener el Instagram. ¿Un mes y ya tiene 43 mil seguidores? Claro, eso es un gran aliciente, Juan. Es un gran aliciente. Sí, que, a usted sí. le gusta lo que A la gente le gusta lo que usted hace, le gusta su voz. Eso quiere decir que lo están apoyando. Aproveche eso. Así es, así es. Este. Con co le vale, digamos que... Estoy muy agradecido por eso, por ese apoyo que me, que me han venido brindando, porque la verdad es que no me lo esperaba. Bueno, Juan, ¿cuándo le toca volver a Valledupar a estudio? Bueno, yo pienso que el otro mes, este, eh, me estuve hablando con el maestro wilfred pienso que si Dios lo permite, el otro mes. El otro mes, bueno, ya usted tiene conocimiento, eh, ¿qué músicos le van a acompañar en esta grabación de este sencillo? El maestro no le ha tocado el tema, ¿no? No, no me ha tocado el tema. Ok. Bueno, pero por lo menos eh, sabemos que está en buenas manos, en manos de, de, de uno de los mejores compositores de este país. Eh, además, eh, productor excelente. Imagino que tendrá usted ahí una gama de artistas grandes también para que esta canción que van a grabar eh, sin duda sea exitosa en toda Colombia y, ¿por qué no, también en el exterior? Bueno Juan, no queremos quitarte más tiempo, sabemos que eres una persona ocupada, eh, esta entrevista pues eh, ha sido prácticamente difícil porque tú trabajas todo el día, eh, nos estuviste hace días, eh, quisimos ubicarte pero nos dijiste hermano es que estoy ocupado, espere me saco el tiempo porque estoy bastante ocupadito, pero bueno yo voy a sacar el tiempo porque quiero que la gente de Montería me escuche, quiero esa entrevista para Montería y... Y no solamente Montería, ahora nos están viendo personas en todo el mundo, Juan, porque estamos a través de nuestro Facebook Live también. Saluda a su gente, a la gente que ya lo comienza a seguir y que yo sé que va a seguir, su, va a seguir siendo su gente, sus fans, sus seguidores y por qué no van a ser seguidores, eh, hoy son seguidores de una persona en, en Instagram, mañana van a ser seguidores de un gran cantante, Juan. Bueno, mi gente, saludes gracias por este apoyo que me están brindando y gracias por todo. Bueno Juan, Dios te bendiga Gracias por haber aceptado esta invitación Te queremos mucho, un abrazo Hasta la próxima Juan Igualmente, gracias por esta invitación Y, y ha sido un placer Y espero que, que no sea la última entrevista Así es, Juan Gómez nos acompaña aquí en Temprano es más bacano, más adelante tendremos a Silvio Brito y a Pange Maestre, esto es una gran generación, no se lo pueden perder, aquí en Temprano es más bacano.